Hola a todos, buenas tardes. Eh, bienvenidos a un nuevo podcast de KDE España, el quinto de esta temporada. Y además este es un podcast que nos, nos da mucha alegría hacerlo porque celebramos los 20 años de, del proyecto KDE, los cumple el próximo viernes y, y hoy hemos querido hacer este podcast especial para, pues para conmemorar el evento. ¿no? Eh, bueno, como es habitual aquí tenemos a, a varios compañeros e integrantes del proyecto KDE, eh, Baltasar, eh, hoy si te escuchamos, Baltasar, no tenemos problemas de sonido ni de ningún tipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, esta vez creo que no la voy a, a liar parda y creo que esta vez me vais a escuchar más o menos bien. Aunque creo que con estos monstruos que tenemos a, aquí delante va, voy a hablar poquito, creo. Creo que los protagonistas van a ser ellos. Bueno, seguro... Seguro que tú también tienes mucho que decir, Baltasar. Eh, bueno, Aleix, eh, también es otro de nuestros habituales, eh, fue presidente de CADE de España en su momento y desarrollador. Aleis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Hoy José Millán, que es también otro de nuestros habituales, no ha podido estar con nosotros, pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo cariñoso a él y lo esperamos en los próximos podcasts. Eh, bueno, nos da muchísima alegría tener a Antonio Larrosa, que es actualmente el presidente de KDE España, además es desarrollador de KDE y también de, de SUSE. Eh, Antonio, un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, a mí también es un placer estar por aquí con vosotros. Y bueno, también tenemos a Albert Astals que fue el primer presidente de Cádiz de España y la verdad es que es un orgullo porque hoy tenemos aquí juntos a los tres presidentes de, de, de la asociación, Albert, que fue el primero, Aleix, que fue el segundo, y Antonio, que es nuestro actual presidente. Eh, Albert, un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Gracias. A ver, ¿cómo lo hacemos ¿Cómo? hoy? Con los, con los tres presidentes, a ver si no nos peleamos. Los tres presidentes magos. <risa> seguro que no, seguro que no. Muy bien, por último, pues bueno, eh, yo soy Rubén Gómez, soy miembro también de CADE de España y, y del colectivo, también colaboro con el colectivo Jarla Almería, al que mando un saludo muy fuerte desde aquí. Bueno, pues como hemos dicho al principio, eh, estamos aquí para conmemorar los 20 años que cumple el proyecto CADE el próximo 14 de octubre, el próximo viernes, y bueno, yo creo que lo primero sería empezar a, a hablar con, con la evolución que ha tenido el proyecto a lo largo de estos años. Eh, me gustaría empezar contigo, Antonio, porque, porque bueno, eh, yo creo que tú eres uno de los desarrolladores más veteranos de KDE. Yo te recuerdo a ti dando charlas en, en varios congresos de Hispalino. Eh, te recuerdo en el, do, en el 2000 o en el 2001 en el segundo y te recuerdo en el 2002. Además, si me lo permitís, eh, voy a contar una pequeña vivencia de, de esa charla. A ver ¿Vale? Porque además yo venía de, de, recuerdo tu charla bien, porque venía de, de ver una charla de Genome y, y decía, uy, yo ya era usuario de KDE y decía, me había pasado a Genome, me habían convencido en aquella charla de Genome, no recuerdo si fue Miguel Vicázar el que la dio o fue Rodrigo Moya, eh, pero eh, justo pasé a tu charla Antonio. Y en ese momento dije, no, yo no me cambio de KDE, yo voy a mantenerme en KDE siempre, ¿vale? Entonces, Eso está bien, está bien. La verdad es que me encantó y ya te digo, me, me, me, me quitó las ganas de, de volverme ¿no? de a, a KDE. ¿no? Entonces, pues en fin, Antonio, cuéntanos cómo, cómo han sido, eh, a lo largo de estos años, cómo ha ido evolucionando el proyecto, cómo ha pasado de ser solo un escritorio a, a hacer lo que a día de hoy es, ¿no? que es incorporar el proyecto un escritorio, incorporar aplicaciones, incorporar un framework, incorporar distintas cosas. Pues sí, la verdad es que ha cambiado bastante desde, desde los principios. Yo empecé en el año 97 o así, y bueno, te puedes imaginar que no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Había unas librerías, había unas aplicaciones, pero tenía un aspecto totalmente distinto al que tiene hoy en día. Pero bueno, ha evolucionado como yo creo que como toda la informática en general. ¿no? Desde los años pues 96-97, cualquier cosa que mires ha evolucionado hasta, hasta hoy. En particular KDE, pues bueno, como dices, ha evolucionado bastante el tema de, la, de las aplicaciones, de considerarnos una comunidad en vez de simplemente un escritorio. Ya supongo que sabéis eso de KDE, que las letras originalmente significaban el Cool Desktop Environment y hoy en día pues, se le ha quitado ese sentido porque realmente no es solamente un escritorio, sino que es mucho más, ¿no? Se ha intentado pues, ver no solamente la utilidad de las aplicaciones, sino también el tema de crear una comunidad, una serie de derechos, tener en cuenta los derechos de los usuarios, las libertades, un bueno, montón de cosas que hay detrás, ¿no? que no solamente son aplicaciones que la gente ejecuta y, y utiliza en el día a día, ¿no? Muy bien, sí, la verdad es que la evolución ha sido, como tú dices, fantástica. Eh, uh -huh. Aleix, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se encuentra actualmente el proyecto? ¿Dónde, dónde se está poniendo más énfasis ahora? ¿Se está eh, en esta en, en fortalecer esta comunidad que está comentando Antonio? Eh, ¿En seguir desarrollando o...? o ¿Dónde crees dónde tú que ahora mismo se está enfocando más el proyecto o por distintos se está enfocando en distintas, en distintas áreas? ¿Cómo estás tú viendo a día de hoy el proyecto KDE? Bueno, yo entiendo que el proyecto ha ido creciendo durante todos estos años hasta el punto pues, que ahora es bastante un monstruo y tenemos que, por un lado, seguir dando el escritorio, que es lo que estábamos dando, o lo, o, hoy mismo lo llamamos plasma, pero al fin y al cabo también es algo que hacemos en KDE, y por otro lado, pues, tenemos todas estas cosas que se han ido desarrollando durante todos estos años y tenemos que asegurar pues, que lleguen con la misma eficiencia y eficacia que, que llegaban aquel entonces. Linux sí. ha cambiado desde, desde todo este tiempo. La, no solo la informática, sino Linux, ¿no? Estoy seguro que, por ejemplo, el número de distribuciones que existían en aquel momento era, era mucho menor. Si bien la, las grandes que había entonces posiblemente sean las mismas grandes que hay ahora, quizá a excepción de Um, Ubuntu, Ubuntu, o que Fedora eh, no existía, era, era solo Red Hat, pero son detalles, ¿no? Uh, ah. Por otro lado, hoy en día hay muchas más distribuciones que se, se, se diferencian más bien poco, y, y KDE pues tiene que uh, reafirmar mucho más uh, su, su, su forma de ser pues para, para tener relevancia en esta en ensalada de... de, de productos que existen en el mundo del software libre que, entre ellos, están muy poco diferenciados. Yo creo que por aquí hay, hay un poco del, de, la, de la forma de KDE hoy en día. Por otro lado, eh, también ha, ha cambiado mucho el hecho que entonces informática era el, el ordenador personal. Entiendo. Tampoco sé muy bien la, el tipo de discusiones que había por aquel entonces. Yo empecé en KDE en 2007, por lo que a mí en 97 me queda algo lejos. Yo en el 97 tenía 11 años. Y otros problemas en mi vida. Um, pero sí que uh, ahora, hoy en día forma mucho más parte del, de la discusión, pues, teléfonos móviles, Internet of Things, que básicamente significa nada, y cualquier cosa que se te ocurra por la cabeza pueda pa parecer una buena idea. Uh, entonces, cada tiene que entender si hay algo que repensar o no, o cómo, aprovecha, cómo aprovechar estas nuevas tecnologías para seguir ofreciendo al usuario una, una experiencia que le siga permitiendo usar la tecnología de una, de una forma libre, pero además eficiente y profesional. Bueno, y Albert, eh, ¿cómo ves tú el, el futuro? ¿no? Eh, Antonio nos ha hablado de, del pasado, de cómo ha ido esta evolución, Aleix nos está comentando cómo está a día de hoy... Qué crees tú que, que hacia dónde tendríamos que ir o hacia dónde tendría que ir el proyecto KDE o hacia dónde se está pensando ya en ir en el proyecto KDE? ¿Cómo ves ese futuro a yo qué sé a otros 20 años Hombre, Eso Es muy difícil la <risa> informática, pero, pero bueno esperemos que dentro de 20 años todavía el proyecto KDE seguro seguro que el proyecto KDE va a estar ahí, pero, pero ¿cómo, cómo ves tú esa, esa posible evolución hacia dónde hacia dónde nos vamos a ir? Uh, bueno, es, es una pregunta complicada. Está claro que hace, que hace 20 años, bueno, como ha dicho Alex el tema de los móviles, nadie, nadie pensaba que, que había que sería algo que todo el mundo usa hoy en día y antes el el, el que tenía un teléfono portátil lo tenía en un coche, ¿no? Pegaba al coche, era, era, era el, el, el, el Yuppie Rico que tenía su portátil ahí, su, su móvil en el, en el coche. Y hoy tenemos todos uno, ¿no? Eh, cuando has comentado en, en qué nos estamos focalizando, yo, yo quería comentar una cosa sobre ahí, que es una de las cosas buenas que tenemos en KDE, hemos, como ha dicho Alex, hemos crecido tanto que realmente no hay un, un único foco. Hay, hay varios focos. ¿no? Entonces, eh, esto nos ayuda. El, el hecho de que no haya un único foco, sino que hay varios focos, porque ya somos, somos mucha gente, nos ayuda a tener una, una visión más amplia y quizá tener un poco más de cintura ¿no? al, al poder adaptarnos a este futuro que tú que tú dices que, que va a ser va a ser desconocido el, el futuro o sea, no sé hace, hace un par o tres de años cuando la gente sacó el, el anunciaron el, el Oculus ¿no? para la realidad virtual mi opinión era esto no va a ir a ningún sitio pero pero hoy en día todo el mundo tiene un producto de eso hoy en día eh, Samsung tiene el producto eh, Creo que Facebook, bueno, Oculus tiene el producto, eh, no sé si eh, Valve quería sacar algo también. O sea, eh, el, tema de la, el tema que yo hace tres años pensaba, esto de la capa de realidad virtual es como las teles 3D, que, que te vas a comprar una y no la vas a usar nunca. Pues, pues no se sabe, parece que quizás sí o quizá no, no, pero ya lo veremos. Y quizá en el futuro acabas utilizando tu, tu escritorio o tus aplicaciones con unas capas de realidad virtual. ¿no? Y digamos, así giras la cabeza y, y cambias, ¿no? como hoy cambias de escritorio... Pues cambias de escritorio girando la cabeza, tienes un, tienes un escritorio infinito. Uh, bueno, uh, hay, que estar, hay que estar preparado al, al futuro y, y nosotros, yo creo que la versatilidad que tenemos es, es, es bueno, la versatilidad que, que, que, que también el hecho por libre en general y cada en particular, yo creo que nos, nos ayudará a adaptarnos a, a lo que haga falta. Oyéndote hablar, Albert, se me ocurre, se me ocurre una pregunta. Y, y bueno, lo podéis contestar cualquiera de vosotros, Baltasar, si quiere, y, y es eh, que CADE como proyecto se haya basado, o sea, software libre, eh, ¿ha influido en, en esta evolución? ¿Vosotros creéis que, que, que un proyecto comercial, si KDE hubiese sido comercial, hubiese tenido una evolución distinta? Ah, no, yo no tengo ninguna duda. O sea, la... la... Parte fundamental de cómo ha evolucionado KDE, a diferencia incluso de otros proyectos de software libre, es que cualquiera puede entrar y aportar sus ideas más o menos locas a él y, y hacer que éstas tengan una realidad una realidad y un impacto al, a, al uso del día a día de los usuarios. ¿no? Eso es muy difícil que se pueda hacer en una estructura en la que tienes que controlar ...al milímetro todos los aspectos de, del producto que estás ofreciendo. ¿no? Sí, bueno, yo, es, es bastante lógico. Sí, Antonio, Antonio. Yo añadiría una cosa, que es que en los años eso, 96 y 97 había ya un producto parecido, que era el CDE, si no recuerdo mal, de, de sí. HP. Que es, era básicamente eso, un escritorio, un tono de escritorio, cerrado, con siglas muy parecidas a las de KDE, curiosamente. Pero sí. eso desapareció completamente... En parte porque, bueno, no es lo mismo un escritorio libre y tal que uno cerrado de una, una empresa privada, ¿no? Entonces ahí se ve el, cómo hubiera evolucionado KDE, creo yo, si hubiera sido... <risa> <risa> hubiera sido, <risa> sí, cierto, cierto, sí, la verdad que sí, que, que existían en, en, en, en los UNILD existían ciertos escritorios que eran, que eran cerrados, es verdad. bien. <risa> hablando de todo esto, a mí cuando he estado preparando el podcast... Eh, hay, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, un, yo lo veo como una particularidad de KDE porque no lo he visto en, en, en, otro, en otros proyectos, y es eh, la reutilización de, de las herramientas dentro del mismo proyecto. ¿no? El ejemplo que me viene a la, a la cabeza... Es, es Console, ¿vale? O sea, tenemos, por ejemplo, Console se reutiliza o, o se reutilizaba en, en Conqueror, está en Dolphin, está en Kate, ¿no? Y, y yo esto lo he, lo he visto repitiéndose mucho en, en, en muchas aplicaciones de KDE, ¿no? Que se reutilizan esta, estas herramientas, ¿no? ¿De dónde, ¿De dónde viene esta particularidad de KDE, no? Porque además se, se, ha, se ha mantenido a lo largo de las versiones y a lo largo de estos 20 años, ¿no? O sea, Antonio, si tú como más veterano, que, que lo has visto desde, desde el primer día, puedes aclararnos un poco. Sí, bueno, esto de las componentes se empezó con una cosa que se llamaba Open Parts, después se convirtió eso en Caparts en y se han utilizado pues, para, para no tener que reinventar la rueda, ¿no? que es una cosa típica en informática que a mucha gente le ocurre, que dice, bueno, pues yo voy a hacer uno que va a ser mejor, yo voy a empezar desde cero pues no, en cada vez realmente se intentan hacer diseños buenos y que la cosa se reutilice y no tener que, que cada programador tenga que reinventar la rueda. Seguramente Alex puede hablar más de eso de, de Kate, porque es el que más lo ha usado, creo yo, por ejemplo, y bueno, y Albert de, de Oculus, que también se utiliza en otro sitio, pero, pero sí, podrán hablar más de, de esos temas. La verdad es que se lleva usando desde, mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, sin duda, no sé. yo creo que cualquier persona que ha estado en una facultad de informática lo que le han explicado es que hay que diseñar el código para que se pueda reutilizar, ¿no? uh, el, el caso de EkaPars es básicamente pues, un, un caso de éxito en el que se hizo una buena abstracción y luego se ha podido utilizar en, en otros sitios, ¿no? uh, Pero yo, yo lo, que iba a, o lo que estaba pensando cuando hacías la pregunta es que, de hecho se trata un poco de esto, el, el éxito del software libre, ¿no? uh, El software libre en general se ha ha podido florecer gracias a que la gente ha podido reutilizar componentes y de hecho KDE como, como proyecto de software libre sí ha podido sobrevivir y competir con proyectos con mucha más carga económica detrás, por ejemplo, e incluso ingeniería también, pues es básicamente porque se han creado componentes que se han podido reutilizar y en vez de tener que poner más personas, pues diseñas bien una cosa una vez y luego la puedes ir reutilizando otras veces. Y estoy seguro, seguro de que otros proyectos de software libre nos podrán explicar historias bastante parecidas. O sea, Albert, ¿quieres añadir algo sobre este tema? Sí, lo no. quería comentar también desde, desde el punto de vista de reutilización, que no es, no es tan solo bueno desde el punto de vista de que te ahorras volver a programar lo mismo, sino es, es también interesante desde el punto de vista en el que hay más gente utilizando la misma aplicación, es decir... Si tienes console y tienes Kate y tienes Dolphin y tienes Conqueror utilizando el mismo código para mostrar una consola, todo el mundo encontrará books antes, ¿vale? Porque esto, dejémoslo claro, los books van a estar, ¿vale? El, el, la programación es, un, es una ingeniería que está en pañales todavía y no, sabemos, no lo hacemos bien y hacemos books. Y si tenemos una sola implementación de la consola, encontraremos los bugs antes y se arreglarán antes. Si, si cada una de estas cinco aplicaciones tuviera su, su propia implementación de la consola, tendríamos cinco tipos de bugs diferentes y, y se arreglarían en un sitio y no en el otro. Y, y bueno, la, la reutilización también, también no solo ahorra tiempo, sino que, que, que desde el punto de vista de lo que hoy en día moderno llamaríamos eh, QA ¿no? en el testing pues, pues te ahorra testear cosas porque nada más que nada más solo tienes una cosa que testear y no y no cinco La verdad es que sí. eh, siguiendo un poco con esta con, con la evolución y con el tipo de, de cosas que se han hecho a lo largo de KDE eh, yo vi sobre todo un cambio grande de KDE 3 a, a la serie ya Plasma 4 dentro del escritorio pero no ya solo en cambio en, en las tecnologías que se estaban utilizando, ¿no? Si incluso yo, yo vi que fue, de hecho, si, y corregirme si me equivoco, se creó hasta un equipo de desarrollo eh, visual para, para esta nueva versión. Y, y, en fin, aquello me llamó la atención, ¿no? Porque, porque otros proyectos, aunque en cierta manera cuidaban el aspecto visual, pero no tenían un equipo concreto para... Para, para hacer este desarrollo visual, ¿creéis que, que eso ha sido importante para KDE, eso eh, ha ayudado a que evolucione hacia mejor? ¿Por Porque por ejemplo el salto de KDE 3 a KDE 4 visualmente eh, fue muy importante, pero de KDE 4 a KDE 5, eh, perdón, de plasma 4 a plasma 5, también ha sido muy, muy, muy importante ese cambio, ¿no? Eh, no sé si Bartasar, eh, ¿quieres tú contestar a esto? ¿Tú crees como que ha sido, ha sido importante... Eh, por ejemplo, esa creación de ese grupo de trabajo a nivel a nivel de diseño de diseño visual, ¿no? Obviamente hay está claro que hay un diseño que siempre se hace, pero ese diseño visual, ese crear ese grupo específico que, que piense cómo se tienen que ver bien las cosas, esos iconos, esos preparar todo, todo ese aspecto. De hecho, creo que uno de los éxitos que se ha tenido Plasma 5 respecto a KD4 o KD3 es justamente eso, es que un, un agente haya empezado a diseñar y haya tenido en cuenta a la comunidad porque no, han sido, no, no ha sido un diseño eh, digamos así, autoritario, simplemente ha sido un diseño que han ido comentándolo, recuerdo que hacían una entrada semanal diciendo pues ahora estamos trabajando en esto, estamos trabajando en lo otro, intentando buscar feedback de, por parte de la gente, que, que usuarios que están viendo cómo se desarrolla el proyecto y, y yo creo que es, es muy importante y es una de las cosas que desde el punto de vista desde de fuera eh, el usuario como yo pues piensa que todo está hecho y, y piensa que pues el diseño cuando los desarrolladores están preparando una aplicación, pues el diseño ya viene dado y, y no, no, evidentemente no viene dado y cuando no viene dado es cuando se producen cosas raras o salen cosas no tan bonitas y claro, tienen un equipo de diseño que te vaya marcando, que vaya puliendo, pues se nota una barbaridad. Eh, ahora mismo eh, yo fui usuario de Kd 4 durante mucho tiempo, me parecía muy bonito, pero sinceramente eh, ahora lo veo y, y lo veo realmente arcaico o feo respecto al nuevo Plasma 5 que es increíblemente bello. En, en definitiva, sí, eh, creo que debe haber un, un grupo de trabajo y no solo en, en el diseño, sino que debería haber un grupo de trabajo que sí que existe, pero todavía no funciona como debería, en, en rollo promoción, en rollo organización, en rollo eh, comunicación. Y claro, eh, en un principio, lo que comentamos siempre, al principio pensamos que para desarrollar software, software necesitamos solamente programadores y, y no es así. Para desarrollar software necesitamos programadores, necesitamos artistas, necesitamos promotores, necesitamos... Y esto es muy raro. Organizamos políticos o vendedores de nuestro software para que, que llegue a más gente. Sí, la verdad es que todo esto que estás comentando tiene, tiene muchísimo sentido. Eh, no sé, eh, ya que tenemos aquí a tres desarrolladores, si, si la comunicación entre esos desarrolladores y este grupo de, de desarrollo visual, eh, me imagino que que ha sido buena, ¿no? Eh, o, o hemos tenido, o ha habido problemas con esa comunicación o, o en general no, no sé. Antonio, cuéntanos cómo, cómo ha podido cómo ha sido esa comunicación entre ese grupo de desarrollo visual y, y los desarrolladores. Yo casi te diría que mejor que responda alguno de ellos. Porque la verdad es que no he estado muy en contacto yo con el, el grupo de diseño. Muy bien. No sé, o sea, Albert, ¿vosotros habéis estado en contacto con este grupo de diseño? Sí. Yo, sobre todo, de hecho, los últimos meses he estado trabajando para el rediseño de Discover, que seguro que lo habéis visto porque salió con Plasma 5.8 y ha sido una ¡Gracias! de las cosas que ¿Sí? Gracias, Baltasar. Bueno, uh, yo la broma que les hago siempre a, a los de Visual Design Group es que... El gran problema que tienen es que cuando llegan a un proyecto le quieren, le quieren dar la vuelta directamente, ¿no? Y de hecho es algo normal. Cuando una persona pues, le, le piden que diseñe una cosa, no te, no te viene y te dice ¿podrías poner este, esta imagen aquí y este botón aquí? Ya estaría perfecto, ¿no? Eh, lo que les gusta es, bueno, vamos a repensarlo y buscaremos y haremos esto todo de nuevo. Uh, por otro lado, sí que ha funcionado muy bien en, en, en Plasma 5. El hecho que Plasma permitiera hacer temas y, y bueno las aplicaciones y Linux, temas de iconos, temas para Plasma, este tipo de cosas, decoraciones para, para las ventanas, han permitido que, uh, sin tener que entrar en el desarrollo y en el día a día del, de los programadores, pues pudieran dar un, un lavado de cara entero a, a, la, a Plasma. ¿no? Eso ha sido súper potente desde el primer día y, y, y funcionó. Uh, en los casos en los que hemos tenido que trabajar más directamente, eh, por supuesto, han habido problemas. Porque cuando tú pones, sobre todo, una persona a dar opiniones sobre una cosa que otra persona ha estado trabajando durante mucho tiempo, pues a veces salen, <risa> salen reservas. Pero um, en los casos que, casos que ha funcionado, pues, pues ha ido muy bien. Y de hecho, gran parte de, yo entiendo, de la, de la ilusión de seguir trabajando es pues, ir aprendiendo cuando y encontrando cuál es la manera de, de, de trabajar. Hay, hay otros proyectos de, de software libre del, del, del campo, digamos, que funcionan más bien, por ejemplo, en el sentido de que hay un diseñador, este diseñador decide cómo van a ser las cosas, los desarrollar, desarrolladores lo ven, se someten y lo hacen, ¿no? Uh, eso puede funcionar, no sé muy bien cómo funciona porque no estoy en estos otros proyectos, pero yo sí que entiendo que Encontrar maneras de, de crear sinergias y, y ver que po podemos estar trabajando juntos y, y empujando hasta en, hasta en la misma dirección, pues es una cosa que, que, que puede funcionar muy bien y que, y, que, y que va a tirar bastante adelante. Uh, último apunte sobre este, esta pregunta. Uh, también entiendo que es importante que los, los diseñadores en, en, aprendan un poco a pensar a un nivel un poco más abstracto. Normalmente a los diseñadores les gusta, pues, uh, decir, vamos a pensar en una aplicación para hacer, uh, no sé, software center, ¿no? Como, como Discover, pues, hacer esto. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes que se han producido últimamente es el desarrollo de Kirigami, que es básicamente un framework y, y un pensar en cómo deberían ser las aplicaciones, uh, De, de, del futuro de KDE, ¿no? Estamos hablando, pues, entender que en el, mundo, en el futuro habrán uh, las aplicaciones tendrán que poderse usar con, con los dedos, tendrán que funcionar en dis, distintos tipos de ventanas y de ventanas de, de pantallas, y, y que si tabletas, que si teléfonos, ¿no? Entonces, uh, entrar en, en este tipo de extracción y, y, y poder imaginar esto también da la posibilidad, pues, que una persona llegue ahora y sin un equipo de diseño y desarrollo, pues, una persona sola pueda hacer una aplicación que tenga sentido y sea coherente sin tener que pensar en todos los aspectos del diseño de la, de la aplicación. Uh, una cosa que quería comentar uh, sobre lo que has comentado antes del, del cambio visual que hubo de 3 de de a 4 y, y más todavía quizá de 4 a 5. Uh, yo lo quería explicar desde un punto de vista diferente. Está, está claro que que, el, ...que la existencia de, de gente que se dedica a esto, como el Visual Design Group, tiene, tiene una, una influencia radical... Pero, ...pero yo quería apuntar quizá que, que en, en tiempos remotos, ¿no? en, en KD, KD2 o, o quizá cuando las primeras fusiones de KD3... Eh, ...quizá no, no había cabida para este grupo, no porque fuéramos gente mala y no quisiéramos gente que nos ayudara a hacer las cosas bonitas sino porque había mucho, había mucho por mejorar todavía, ¿no? En aquel tiempo era, era, había muchas cosas por programar, ¿no? Es decir, eh, había mucha funcionalidad que no teníamos y quizá estábamos más centrados en, en sacar toda esa funcionalidad adelante y, y quizá durante el tiempo de cad 3 cuando ya, digamos, lo hacíamos casi todo, ¿no? Entonces es cuando la, la cosa se asentó más y, y, y quizá surgió la posibilidad de que, de que gente porque nuestro producto era, era un producto de más calidad y la gente comenzó a utilizarlo y dijo, es de calidad pero no es bonito, y, y porque nosotros también teníamos quizá un poco más de tiempo eh, para centrarnos en, en hacerlo más bonito. Antonio me parece que no está muy de acuerdo. <risa> no, quería añadir simplemente que antiguamente, muy antiguamente, allá por el KD1 o KD2, sí que había una guía de estilo, que decían cómo tenían que ser los botones, cómo tenían que ver los márgenes de las ventanas, cómo tenían que ser y cosas así. No era exactamente una guía de, de diseño visual, pero sí que había un poco de guía de cómo tenían que ser las cosas para que por lo menos fueran coherentes y homogéneas en todo el escritorio y tal. ¿no? Eso sí que existía ya antiguamente y de hecho estaba pensando también después de de saltarme el turno de respuesta, porque no sabía qué decir muy bien. Sí. Eh, estaba pensando que allá por el 2004 sí que hubo un estudio de, de usabilidad, hecho por SUSE, precisamente, sí. Eh, sí. en el que, recuerdo que en la academia aquella, pues, eh, Cornelius Schumacher, que ya trabajaba en SUSE en aquella época, pues, eh, enseñó lo, los resultados de ese estudio. Y estaba bastante curioso porque, bueno, habían cogido a gente normal de la calle y le habían dicho que, pues, ejecuta un navegador y ve a esta página y a ver qué hacen con el ordenador, ¿no? Y habían grabado en la pantalla la, la cara de la persona y lo habían analizado, pues, a ver dónde se encontraban problemas, dónde se encontraban con sorpresas y cosas así para intentar que el panel de, de KDE, pues, fuera más fácil de usar, ¿no? para, para las personas normales, no para programadores solamente. Y se hacían cositas, pero claro, eran cosas individuales, muy puntuales y no era como lo que hay hoy en día, realmente, que un grupo de personas dedicadas a eso, ¿no? No, la verdad es que eso que has comentado a mí a mí sí me suena, a mí sí me suena y, y, y bueno, yo también por comentar también este en esta línea, yo siempre he recordado y Antonio tú que también llevas pues casi desde el principio en el proyecto, yo, yo empecé con kd 1.11 creo y si, si no era 1.11 era 1.1, pero vamos, 1. algo sí si era y... Y yo siempre recuerdo que KDE siempre ha sido, bueno, es una de las cosas también que se le ha acusado, ¿no? Que ha sido siempre muy configurable. Pero también ha sido muy configurable en el aspecto visual, ¿no? Yo, yo recuerdo, Antonio, que había por ahí temas y, y se, se cambiaba la forma de la ventana, los picos, los botones. Había temas y... totalmente. Sí. <risa> yo recuerdo uno que, que venía con, con una core en Linux una con el Linux y, y, y recuerdo que había un tema también en plan comunista total con la bandera de Linux y a, las ventanas hacían, o sea, unas cosas también que... Aquello que, que me quedó en la memoria porque, porque era la verdad que era muy como muy rojo todo. ¿Vale? Y sí, es cierto que... Sí, había algún tema en cada uno que tenía los bordes de las ventanas eran de mármol y unas cosas bastante, bastante horribles. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad, sí. sí. Eh, entrando un poco en estas comunidades, ¿no? que se han ido formando dentro del proyecto KDE, estamos hablando del, del grupo de diseño visual, una cosa que, que, bueno, antes preparando también el podcast y he repasando la línea temporal, porque claro, son 20 años, eh, ha pasado muchísimo tiempo, nos podemos acordar de, de, de todo, ¿no? Eh, me llama la atención también que se creó un grupo eh, que era KDE Woman, ¿no?, y, y, y realmente, yo no creo que haya, o a mí no recuerdo muchos proyectos que hayan tenido solo un grupo de chicas, ¿no? Y me parece importante, además, hablando de la época en que se creó, ¿no? Que fue en marzo de 2001, ¿no? Eh, eh, no sé si, si ese grupo, la verdad es que desconozco si sigue activo si no sigue activo. Eh, no sé si alguno podéis contar algo de esto. Pues creo que exactamente como ha hecho con la cabeza Aleix, no sigue activo. Eh, la verdad es que duró, que duraron dos o tres años como mucho, hablo de memoria, ¿vale? No me hagáis mucho caso uh -huh. tampoco, pero sí, creo que, bueno, había un grupo de, de personas en aquella época, de mujeres, que decidieron hacerlo para intentar atraer a más mujeres al proyecto, intentar porque se sintieran cómodas y tal, y la verdad es que es una cosa que, bueno, no funcionó, eh, algunas de estas mujeres dejaron el proyecto por, por temas personales y tal, eh, con muchísima gente, no por nada en particular ¿no? de, eh, del proyecto en sí. Y, sí, y eso, dejaron el proyecto y claro, pues el, el, el proyecto Caddy Woman pues, se quedó ahí un poco estancado. Y sí, la verdad es que ahora mismo pues, tenemos muchas mujeres en el proyecto, pero lo que es como eh, subgrupo aparte, pues no hay nada así. No hay nada concretamente para, para mujeres. Tenemos muchas mujeres, pero deberíamos tener muchas más. O sea, estamos Correcto. muy lejos de la, de la paridad. Y de hecho, es, es un problema posiblemente a nivel de, de, de industria, ¿no? El mundo del software, el mundo del software libre, está muy lejos de estar... Bueno, bueno es muy... ¿dónde debería estar? Sí. Sí. La verdad es que es un problema... Eh, no solo de la informática sino de cualquier aspecto del mundo tecnológico. Yo que habitualmente trabajo con, con chavales, eh, veo que a edades menores hay prácticamente paridad, chicos, chicas, y conforme vamos subiendo la edad, por la razón que sea, esto baja. Yo creo que es un problema eh, que, que tenemos que tratarlo como sociedad y, y obviamente aunque se ha visto una evolución, pero creo que, que, que es importante. Que lo trabajemos todos y tenemos que trabajarlos todos. ¿vale? Eh, de hecho, Perdón, sí, sí, He con el que todo en cada de España, por ejemplo, la asociación, no tenemos ninguna mujer. Corregidme no si me verdad. equivoco. Esto no, esto es verdad. ¿No? ¿Algunas hay? ¿Seguro? ¿Ha, ¿Ha habido? Ha habido seguro, pero creo que ahora mismo sí. no tenemos ninguna mujer. Yo creo que sí. Bueno, pues, bueno, chicas, si hay alguna mirando, eso, eso. Necesitamos nuestro punto de vista. Sí. Correcto. Esa, esa es la frase también clave, eso, ¿eh? que, que las chicas aporten también su punto de vista, ¿no? porque, porque, porque lo tienen y, y posiblemente será distinto al nuestro, y, y, y en esa mezcla de estos puntos de vista donde estará la riqueza y, y posiblemente la viabilidad de, incluso de muchos proyectos. Bueno, tampoco se trata solo de mujeres, ¿no? Hay, hay muchos, uh, muchas partes de la, de la sociedad que nos gustaría tener representadas y a veces lo están, lo están mucho menos. Por ejemplo, en Cad a nivel internacional hay, hay muchos indios. O sea, India y Cad hay un buen feeling. No sé muy bien por qué ha pasado. O sea, tengo algunas ideas de por qué creo que puede ser, pero hay muchos indios. Por otro lado, hay muy pocos chinos. O sea, a nivel de... Si comparas la cantidad de chinos que existen en el mundo y la cantidad de chinos que co colaboran en Cad pues no es lo mismo que con India o con de hecho, el resto de Asia ¿no? o África también tenemos muy poco. Sudamérica hay bastantes, pero sobre todo en Brasil. Uh, fuera de Brasil hay, hay, hay muy poca gente realmente activa. Uh, creo que sería interesante mirar esas cosas porque pasan. También en Europa mismo, que de hecho sería el continente con, con más colaboradores. Uh, uh -huh. Hay un foco importante en, en, en Alemania obviamente en Francia, en España hay bastante gente, Italia hay algunos, pero luego Reino Unido uh, hay, hay mucho menos. Estados Unidos, en CAD tenemos un buen problema también. Sí. También depende mucho de cómo funcionan las cosas. También uh, yo creo que los países en los que se da uh, más facilidad a los estudiantes que hagan algo en su tiempo libre, pues... Uh, más propensos a, a poder dedicar su tiempo a, a software libre cuando, no sé, si tienen que buscarse un trabajo aparte o cosas de estas pues también es mucho más difícil porque al fin y al cabo todos acabamos entrando pues cuando acabas de la uni y estás tan cansado que solo puedes programar No, no, no es una tarea para descansar programar, pero bueno <risa> Bueno, siguiendo con esta línea de discusión y, y bueno, a mí ha habido ciertos momentos dentro del proyecto, dentro de estos años, que me ha parecido que, que el proyecto KDE como que, que se ha desinflado, ¿no? Me ha parecido que había menos desarrolladores implicados, había menos gente que lo estaba utilizando. Y, y sin embargo, tengo la impresión de que a día de hoy se ha invertido esta tendencia, ¿no? Eh, eh, ahora hay mi impresión es que hay muchos desarrolladores de KDE, hay mucha gente utilizando, hay bastantes distribuciones que están apostando por KDE como escritorio. Eh, eh, no sé, ¿cómo lo veis vosotros eh, al ver? Eh, ¿Tú crees que hay más desarrolladores a, a día de hoy que a lo mejor en, en tiempos relativamente recientes? ¿Has notado tú ese descenso y después otra vez esa vuelta a aumentar? Bueno, el, el, el tema de los colaboradores es es siempre algo difícil de, de medir realmente. Eh, sí que es cierto que, que si quizá contamos de hace cinco años ahora, quizá ahora tendríamos algún desarrollador de menos. Uh, es todo, un, eh, a ver, como, como diría, está ligado un poco al, al tema de... El software libre ahora es mucho más grande de lo que era antes. Es decir, si tú hace, si tú hace diez años... Eh, como, como decía Leish, salías de la universidad, llegabas a casa y decías, vamos a programar para descansar un poco, eh, había, había realmente eh, menos cosas en el mundo a las que dedicarte, ¿vale? Eh, si querías hacer software libre, ¿no? Tenías, pues tenías tu, tu KDE, tenías tu Genome, eh, tenías tu Firefox, no sé si hace 10 años había Firefox, pero, pero, pero, pero, pero hoy en día el, el, el tema ha explotado, ¿no? O sea, tienes... tienes muchas más distribuciones, tienes muchos más escritorios, antes antes teníamos Genome y tenías KD, ahora tienes Genome, ahora tienes, tienes KDE, tienes Unity, tienes XFCE, tienes la XF, tienes, tienes gente de Elementary, tienes eh, MATE, y, y estoy hablando solo de escritorios, ¿no? Y, y, de, de, porque ahora te dedicas a, al tema web, te puedes puedes colaborar con Uncloud. El, el, el tema es, eh, está claro que el software libre el, ha ganado en este tiempo, es decir, no, nadie, nadie cuestiona que hay que usarlo y que hay que desarrollarlo. Sí que es posible que nosotros tengamos algún influjo menos del nuevo desarrollador, porque el nuevo desarrollador hoy en día cuando, cuando decide, cuando se sienta en el ordenador y decide qué voy a hacer, eh, tiene más, más opciones para elegir y también es cierto que aunque parezca paradójico nuestro escritorio es mejor y, y eso hace que sea más difícil colaborar no eh, cuando, cuando yo comencé bueno pues, pues ponías te ponías un KB y estaba guay pero pero encontrabas fallos rápido y entonces el encontrar fallos rápido eh, decía esto yo seguro que lo arreglo porque porque parece fácil de arreglar ¿no? entonces cuando hay, pay, cuando hay cuando hay fallos fáciles de arreglar eh, los arreglas, no, arreglas un pequeño fallo y la gente te envía un mail, te dice, hostia, qué guay, has arreglado esto. Y, sí. y te, da, te da un poco de, de autoestima, ¿no? Entonces ya te tiras y dices, voy a probar algo más difícil. Hoy en día, quizás, pues tú te pones un, un, aplicación, un escritorio con Plasma o, o coges Ocular o coges Pocket y, y bueno, pues casi funciona bastante todo, ¿no? Y, y sí que hay cosas que fallan, pero ya parecen quizás más difíciles, ¿no? Entonces, quizás te cuesta un poco más envalentonarte, ¿no? Y, y comenzar. Sí. quizás también sí. al ser más evolucionado un poco más complejo y entonces requiere un poco más de aprendizaje previo ¿no? para, para poder empezar a colaborar algo creo yo. por eso por eso quizás eh, han nacido, si mal no recuerdo ya quizás llevan un par de años, ¿no? estos proyectos de mentorización ¿no? eh, que se hacen ¿cómo se llaman? al estilo al Google Summer, ¿no? que se están haciendo desde KDE, además me ha parecido leer algo no sé si en el canal de KDE de comunicación sí, Sí, son los que dice. Uh -huh. Bueno, eso es interesante saberlo y tal, ¿no? Eh, por ir terminando también con este bloque, porque parece que no, pero se nos va un rato. Se nos va un rato. Va el tiempo, sí. Eh, y, y quiero tratar, o me gustaría que tratáramos también otro tipo de cosas. Pues ya por darle un repaso también a todo, yo creo que, que es necesario, aunque sea un poco... Eh, bueno... La mascota, ¿no? En la, evolución, en la misma evolución de la mascota de, de KDE eh, pues se ha visto esa evolución también, ¿no? En eh, KDE 1 no teníamos al dragoncito, no teníamos, no teníamos al dragoncito, eh, teníamos a Candalf, ¿no? Y, y después, sin embargo, por ejemplo, eh, ese dragón ya vino, eh, yo creo que fue el que nos gustó a todos y hemos visto también una, una evolución, ¿no? En esa, en, tanto en el aspecto de, de la mascota como, como, como ha ido acompañando ¿no? al escritorio. ¿no? Baltasar, mira, nos lo enseña. Sí, ahora tenemos, alguien dice que tenemos un Pokémon de mascota. <risa> a mí realmente me parece súper adorable. Y sí, bueno, la evolución de la mascota creo que más o menos define un poco cómo ha sido eh, la evolución un poquito, a menos de forma artística de KDE. KD es decir, Kandalf, yo no llegué a conocer a Kandalf eh, yo soy bastante más moderno que eso y Konki era bonito y demás, pero se le veía un poquito ya antiguo y con, con el nuevo Conky pues sí líneas más suaves y todo más más, más, más bello además tenemos hay, unos Kirigami, no sé cómo se llama esto realmente, ¿alguien se acuerda del nombre de esto? Eh, Origami, era? No, bueno. Origami son de papel amigurumi. Eh, Alberto, ¿no te acuerdas del nombre? Vale, es? Que no te hemos Amigurumi. Eso, eso. Terminaba en Gumi. Eso lo sabemos. Bueno, por ir acelerando la verdad es que, que bueno, me ha resultado yo quería, quería comentarlo porque es cierto que esa evolución de la, de la campaña eh, de la mascota también ha ido acompañando a, al proyecto KDE, ¿no? Eh, mmm, me gustaría que entráramos un poco en cómo han ido evolucionando esta, las aplicaciones. Hay aplicaciones que han sido pilares eh, indisolubles de, o, o han ido siempre asociados con, con KDE y, por ejemplo, o, o, con Keror. Yo me estoy refiriendo a con Keror. Con es una de esas aplicaciones que, que, pues, que era el pilar central de KDE, era en el que se sustentaba casi toda la, te, la tecnología del escritorio. Y sin embargo, por ejemplo, ahora pues con la evolución ha perdido ha perdido el fuelle, estamos más en otra, en otra nos apoyamos más en otras aplicaciones, como puede ser Dolphin, como puede ser, no sé, ahora mismo otras aplicaciones. ¿Cómo está, por ejemplo, con Kerol ahora? Y te pregunto a ti, Albert, porque, porque creo que estás tú involucrado con, con, con Kerol, ¿no? Si no estoy yo equivocado. Ah... Bueno, eh, ¿cómo está Conqueror? Pues estaba un poco parado, eh, eh, digamos que, que Conqueror eh, no había sido portado a Framework 5 todavía, eh, pero ahora sí, en la, en la próxima versión eh, de aplicaciones que sacaremos en diciembre, 16-12, eh, Conqueror ya va a estar eh, portado a, a Framework 5, con lo cual, bueno, eh, se le ha dado un poco más de, de cariño en este, en este último ciclo. Eh, y bueno, es, es una aplicación importante porque el, lo que comentabas al principio de, de la reutilización de componentes y tal, con Keror, es, es, es el, el, el, el poster child que se dice en inglés, ¿no? El, el caso típico de reutilización. Con Keror se puede reutilizar de todo, ¿no? Te, tanto es un, un gestor de ficheros, como es un navegador web, como es como es un visor de PDF, si quieres Tal cual, bueno, está es bien que, que le hayamos dado un poco más, más de cariño en, en este último ciclo. Bien. bueno, eh, vamos con un poquito de prisa porque vamos con un poquito de, de retraso. Eh, a mí me hubiese gustado hablar también de de, más, de algunas más aplicaciones. que al principio pues era prácticamente una copia de Cabrite y yo no entendía tampoco muy bien por qué estaba. Sin embargo, pues ha eh, avanzado y ahora está, bueno, a un nivelazo. Eh, ¿Cómo surgió Dolphin o Ocular? Al ver que, que me hubiese gustado preguntar a ti, que sé que has estado involucrado y lo sigues estando. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nació Caligra? ¿No? Que son todas estas aplicaciones que han ido acompañando a este proyecto KD o, por ejemplo, muchas otras como Digicam o, o Genview. Yo sé, sé que mi inglés es horrible, espero que sepáis a la que me estoy refiriendo. Eh, y, y bueno, que en cierto modo estas aplicaciones han ido acompañando al proyecto KDE y también se han visto en ellas estos 20 años de evolución, ¿no? No sé si, si me podéis responder algo rápido sobre estas, cómo lo habéis visto vosotros esa evolución. Baltasar, ¿quieres empezar tú hablándonos un poco? Bueno, desde el punto de vista de usuario, lo he dicho muchas veces, nunca entendí por qué se sustituyó con Kerol por, por Dolphin como aplicación pero afortunadamente eh, debo creo, debo reconocer que debo tener mucho más, más fe en los desarrolladores porque al final parece que lo que hacen tiene, sí que tiene lógica porque ahora mismo eh, realmente Dolphin es un gestor de ficheros increíble es, yo creo que es una de las aplicaciones killer que tiene la comunidad KDE entonces pues Sí, yo pienso que hay aplicaciones que en principio parece que están duplicadas, pero eh, claro, bajo el motor, lo que se dice bajo el motor es cómo se, se van arreglando, se van viendo, se ponen los ojos en el futuro, algo que un usuario normal no, no lo ve de esa forma. Entonces, yo es, es apoyo a los desarrolladores y confío en ellos plenamente de que, si la, que la evolución de las, de las aplicaciones va a ser positiva siempre. Mm. Perfecto, claro. bueno, yo entiendo con lo de Conqueror y Dolphin, es que Conqueror es muy potente, pero también es un poco quien mucho abarca, poco aprieta. ¿no? O sea, si tú haces una, una aplicación que sirve para todo, pues es muy difícil hacer una buena herramienta para gestionar ficheros. Por lo que. Porque luego, si no, también tienes cosas en, en, en los menús que tampoco te acaban de aportar nada cuando estás haciendo lo que realmente tú vas a hacer. Una cosa que yo recuerdo bastante de. de de Conqueror es que tenía siempre los bookmarks por ahí y cosas, enlaces que tampoco acaban de formar parte de lo que tú quieres hacer con esta gente gestionando ficheros. Por otro lado, ya tampoco es que use mucho ninguno de los dos porque acaba usando la consola para todo. Por lo que. Bueno, yo, yo sí podría contaros un caso de uso de Conqueror, pero lo vamos a dejar para otro día. Eh, eh, me gustaría que le pasáramos y lo, lo he comentado antes con vosotros, antes de, de empezar la emisión, eh, el tema del liderazgo en KDE, ¿no? Porque mmm, si bien, por ejemplo, en un proyecto como puede ser Genome, Genome ha ido muchísimos años ligado a la figura de Miguel Di Caza, que fue el creador o eh, uno de los iniciadores de Genome, hasta que, bueno, Geno, el proyecto Genome ha seguido cuando él lo dejó, pero, pero sin embargo en KDE no hemos tenido... Mmm, no, no hemos tenido... O por lo menos ha sido una impresión como usuario que no ha habido muchas veces una figura de referencia, ¿no? Quizá al principio fue Matías Etrich, o eh, hemos tenido hace un tiempo a Aaron Seigo, que era quizá un poco la referencia. Eh, eh, este, este liderazgo dentro de KDE, ¿creéis? ¿Creéis que ha sido más cosa de, de unos grupos de discusión más que de personas en sí? ¿Antonio? Eh, ¿Cómo lo has visto tú a lo largo de estos años? Pues la verdad es que sí, lo he visto como, tal como estás diciendo. No ha habido un, una figura concreta. Al principio es verdad que Matías Erich, pues tenía mucho peso porque era el fundador, al fin y al cabo, ¿no? de KDE. Pero se, digamos que se retiró de la, de la vida pública ¿no? a, en relativamente poco tiempo y pasó a, a, a, a no estar muy presente en, en las reuniones que hacíamos y tal. Y bueno... Básicamente, sí, eh, se ha tenido en cuenta mucho el, el, eh, la meritocracia típica ¿no? de los proyectos de software libre, eh, pero dentro de cada subgrupo, digamos, pues dentro de los desarrolladores de KFM, pues tal persona, David Faure, por ejemplo, pues era uno de los desarrolladores principales, bueno, en todo KD, básicamente, pero sí, pues esa persona pues tiene un peso concreto en eso, pero realmente eh, como figura visible para el exterior, para usuarios y tal, la verdad es que no ha habido nunca nadie y bueno, hemos tenido otros presidentes, presidentas, hemos tenido distintas figuras, digamos, que a las que se le daba determinado peso, pero sí, no se ha tenido nunca nada, nada concreto así exterior, no visible. No sé, eso por una parte se puede considerar algo bueno, por otra parte se puede considerar algo malo porque no tenemos esa persona que reuniera fuerza y tal. Durante un tiempo, como has dicho antes también, Aaron Seijo, Seigo se, se podría considerar algo como una figura eh, visible de KDE, pero tampoco realmente ha sido una cosa como otros proyectos, como has comentado en otros proyectos. ¿eh? Es curioso, es curioso. Sí, es curioso y quizá también ha sido una de las características de, de, de la evolución, ¿no? Que, que, que esas decisiones de evolución se hayan tomado entre varios y no solo teniendo en claro. cuenta la opinión de... Eso de en parte hace que lo, que lo que es el sentimiento de comunidad pues sea también más grande, porque al fin y al cabo se mira la opinión de mucha gente y no se tiene solamente una figura a la que todo el mundo adora, ¿no? <risa> sino, que, <risa> sino que eso, pues, se tiene en cuenta pues todo el grupo de desarrollo que deciden y que, que aporta cada uno, ¿no? Vale, pues sí, la verdad es que es interesante quizá otro día nos podamos extender un poquito más sobre cómo se toman las decisiones dentro de CADE. seguro que, bueno, Antonio, yo no sé si tú estás en algún grupo ahora mismo de la decisión, pero sé que a Ley sí lo está y, y quizá algún día podamos hablar un poquito más largo y tendido de cómo se toman esa, esas decisiones, ¿no? Si, si os parece, vale. lo, lo apuntaremos para, para otro podcast Sería, sería eh, algo a discutir, sí. sí La verdad que sería, sería muy interesante eh, Siguiendo con estos 20 años, eh, a mí me gustaría recordar o, o, o señalar que hubo un momento, hubo un momento en que en que nació un proyecto que era el Free Desktop y y que ahí se empezó. Bueno, no sé si antes había algún tipo de colaboración entre los distintos proyectos de escritorio, ¿no? Pero mm, quizá o la idea que yo tenía como usuario es que todo el mundo hacía la guerra por su por su lado y, y, y de un golpe y porrazo eh, aparece Free Desktop y, y se crea una base común para, para los, distintos, los distintos escritorios, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, ahí ya sale The Bull, ¿no? Que bebe de, del antiguo TheCop de, de KDE y de la tecnología Bonobo de Genome. Eh, no sé cómo, eh, si nos podéis explicar por qué, a lo mejor, por qué nace esto y cómo, cómo ha influido en, en el desarrollo del proyecto, ¿no? yo o sea, bueno, entiendo es. que la parte principal de por qué se crea es porque queremos hacer aplicaciones que funcionen en cualquier escritorio, ¿no? O sea, cuando uno desarrolla Dolphin o desarrolla PitGin, pues quiere tener notificaciones y no quiere casarse con... No, no, PitGin va a ser solo para Nome, ¿no? Porque al fin y al cabo sabes que vas a tener usuarios que van a estar usando Plasma o lo que sea y no tienes por qué despreciarlos directamente solo porque no están usando la misma, la, la, la misma plataforma. A partir de ahí pues decides estandarizarlo un poco, porque al fin y al cabo todos tienen notificaciones, to todos tienen chistre y todos tienen, yo qué sé, decoración en las ventanas, por lo que si se hace cosas con algún recurso compartido, pues hay que hacerlo hacerlos todos de, de un mismo modo. A partir de aquí hay un politiqueo que podemos dedicar tres podcasts y sal saldremos todos deprimidos, pero, bueno, la idea inicial de, de Free Desktop, yo entiendo que es esta, es poder hacer aplicaciones que funcionen en Linux, no en Plasma o... Claro, realmente poner una base que todo el mundo pueda, pueda utilizar, ¿no? Claro, un, un lenguaje común, al fin y al cabo. Tampoco son tecnologías, la mayoría de ellas. Ya con el politi politiqueo vinieron las tecnologías, pero... Bueno, vosotros que estáis dentro de eso seguro que nos podéis explicar 40.000 40 millones de cosas, pero bueno, quizá para ese otro próximo podcast, sobre sobre vamos a dedicar un podcast sobre política en KDE y en los proyectos, en los proyectos líderes. Eh, bueno, también me... me Siguiendo esta línea de, de colaboración con otros proyectos también me gustaría comentar que, que a mí tengo la impresión también como, como usuario que también ha sido muy importante a lo largo de estos 20 años todas las reuniones de desarrolladores que se han hecho, las academias y sobre todo también eh, incluso esa, esas reuniones que se han hecho con, con desarrolladores de otros proyectos, esas conjuntas, ¿no? Por ejemplo, las guademin ¿no? Que existían con la gente de nome No sé si habéis asistido, me imagino que sí, habréis asistido a alguna. ¿Y, y ¿qué, qué ambiente se respira en eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede influir en el funcionamiento de, o cómo ha influido en el funcionamiento de esos proyectos? No sé. Eh, Albert, no sé si tú has estado en alguna o... Uh -huh, sí, eh, yo estuve en la, en la primera guademin que se hizo en, en Coruña, en, en el año, no me acuerdo, 2007, posiblemente, 6. Bueno, eh, todo, todo, todas las reuniones con gente interesante son, son interesantes. Eh, como, como ha dicho Alex, tenemos muchas cosas que compartimos con la gente de Genome y con la gente de otros escritorios. Hay muchas cosas que no, pero, pero al final eh, estamos aquí haciendo, haciendo aplicaciones libres para escritorios libres y, y hay, hay muchas cosas compartir, muchos problemas que al final son los mismos problemas y, y si nosotros ya lo hemos tenido, les podemos decir cómo solucionarlos. Si ya lo han tenido, podemos podemos hablar en común. Uh, yo creo que las que las reuniones de desarrolladores, cuando digo desarrolladores, quiero decir desarrolladores, barra traductores, barra gente que hace promoción, barra gente que hace documentación, barra todo, ¿vale? Eh, siempre son útiles. Eh, es, es, es una forma de, de acelerar el, el desarrollo bastante rápido. Ah, correcto. o sea, son, Estas reuniones son, son, son enriquecedoras y supongo que, que, que bueno te, ayuda, ayudan e incluso pueden llegar a, a cambiar ciertas cosas puntuales, ¿no? Bueno, eh, en este punto eh, creo que a se tiene que ir porque precisamente no ir, tiene una pronto. reunión con ese, con esos círculos de KDE que, que hacen política Así que sí. bueno, hoy ya bueno, leí, te, te cadena. Efectivamente, un poquito tarde. Te vemos en el próximo podcast. Alec. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Ahora. Muy bien. Perfecto, chicos. Pues siguiendo hablando un poco de, de estas comunidades. Y bueno, tampoco nos vamos a alargar mucho más porque ya casi que llegamos, llevamos la hora. Eh, a mí me gustaría hablar, eh, pues bueno, somos cada de España. Hablamos en castellano, estamos llegando a una comunidad que no solo es España, por mucho que sea que de España, ¿no? sino que estoy seguro que, que nos siguen muchos muchos amigos, muchos compañeros, otros desarrolladores de, de la comunidad latinoamericana. Y, y bueno, me gustaría pues pegarle un poco, un repasito a a cómo, cómo ha evolucionado esta comunidad ¿no? eh, hispana, eh, y entiendo por hispana española y latinoamericana, ¿no? Porque mi impresión, y, y ha salido antes en la conversación, es que sobre todo al comienzo de CADE, Antonio tú, tú me corriges si no, eh, había, había mucha más gente, o, yo he entendido siempre eh, como cade un proyecto como más europeo, ¿no? Sin embargo, Genome siempre lo he visto como, por lo que ha comentado justo antes Aleix, que en Estados Unidos prácticamente no tenemos nada, eh, incluso en Sudamérica tampoco me parece que haya mucho, bueno, quizá Brasil, y, y quizás Brasil será por, por la fusión con eh, no me acuerdo cómo se llamaba la distribución que se fusionó con Mandrake que, que se convirtió en conectiva. Mandriba conectiva. efectivamente conectiva, correcto sí uh -huh. y, y, y, y bueno no pero realmente yo estoy viendo ahora que que, que quizás ahora hay más tirón en, o hay más tracción ahora mismo hay más mayor o hay un, ya un gran peso de la comunidad hispana en, en el desarrollo, en, en el proyecto, ¿no? Antonio, no sé, cuéntanos cómo ha ido evolucionando esto, cómo, cómo ha... Bueno, el, como digo, yo entré en el 97 y en aquella época ya había una persona de Argentina que era Roberto Alcina, si no recuerdo mal el nombre, y ya había gente de, de aquella zona, ¿no?, de, de Sudamérica. Eh, realmente es verdad lo que tú dices que toda América en general, norte y sur, eh, Genome ha tenido de siempre bastante más tirón que, que KDE, excepto como ha dicho Brasil, quizás. Yo solo veo un poco por las distribuciones, básicamente. O sea, Red Hat era una distribución americana y tenía Genome por defecto, pues la distribución que más se utilizaba por allí pues, era Red Hat, con lo que Genome tenía mayoría de, de usuarios. En Europa teníamos SUSE, que era una de las distribuciones más fuertes que había en esa época. Pues SUSE tenía KDE por defecto, pues teníamos KDE en Europa, básicamente. Y en Sudamérica, pues bueno, había una cosa ahí un poco mixta, ¿no? Pero sí, en Brasil tenían Conectiva, que era la distribución más importante, y por lo tanto, pues tenían KDE también. ¿no? Es una cosa curiosa, pero desde hace unos años, quizás ya bastantes años para acá, sí que es verdad que se ha visto una evolución bastante grande de más desarrolladores, más usuarios y tal, desde eso, Argentina, eh, Brasil, etcétera Un montón de, de países de aquella zona, México, y sí, se ha visto la evolución a mucho mejor, sí. Sí. Bueno, en México quizás, por la figura de Miguel Di Caza, pues obviamente sí, no siempre tanto, arrastraría no más. más. Siempre <risa> arrastraría <risa> más porque no. No tanto. La verdad es que, que, que quizás es lo que tú comentas, ¿no? Eh, eh, en Europa hemos tenido mucho tirón de Suse, de Mandrake, que era francesa sí. y también tenía KDE. Sí. Eh, sí. En fue España, Madrid, por ejemplo... En España, por ejemplo, había muchas distribuciones pequeñitas, eh, locales, que prácticamente sí. todas iban con genome, lo que con lo que en España, pues, costó empezar, digamos, a tener usuarios de KDE, pero sí que es verdad que, tú lo sabes bien, también llevas un montón sí. de años aquí. Sí. <risa> Éramos sí. poquitos al principio y sí, pero bueno, se ha ido, se ha ido arreglando el tema, afortunadamente. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, bueno, la verdad es que a mí, y, y bueno, y encantado, ¿no? de, que, de, que, de que siga aumentando, ¿no? Eh, dentro de esta rama, dentro de esta rama de gente hispana, de gente que compartimos fundamentalmente el castellano y, y mucha, muchas cosas culturales todos juntos, eh, a mí me gustaría resaltar: yo creo que cumple una labor muy importante y, y que además da mucha promoción al proyecto KDE. Y es, es el blog de nuestro compañero Baltasar, que es KDE Blog. ¿no? Creo que realmente cumple una labor muy, muy, muy, muy importante. Y, bueno, Baltasar, la verdad es que pues me gustaría que nos contases un poco de dónde surge esa idea de, de hacer el blog, de, de, de, de cuándo nace y cómo va evolucionando y qué intenciones tienes con él. Y, y, bueno, un poco también incluso si puedes que nos des alguna pincelada de números, qué que, que, eh, que penetración tienes ¿no? en, en la blogosfera y tal, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia de, de llevar el blog, de cada blog. Uy, pues me has un poco, no estaba preparado esto, ¿eh? Rubén, esto es traición, no, no, eso es que esta mañana eh, hemos hablado. eh. Te pillaba traición, ¿eh? era una sorpresa. Sí, un poquito. ¿eh? Sí, so pues mira, eh, básicamente eh, KDE Blog nació porque yo era un usuario que estaba súper contento con mi escritorio, en ese momento para mí, escritorio KDE, y, y me veía casi obligado a, a, a, dar, a darle algo a la comunidad que para mí no era una comunidad, simplemente era darle algo al escritorio que, que no tenía. Y como la única cosa que sé hacer es básicamente mmm, hablar o escribir, porque no sé programar, no sé dibujar. Bueno, sí que sé diseñar, pero luego realmente fatal. Entonces, pues la única cosa que se me ocurrió es crear un blog. Y en aquella época yo escribí en un blog anteriormente y decidí, pues, eso, crear un blog y me puse como, como imperativo que es, iba a publicar una entrada diaria. Lo hice básicamente por una razón, que era porque no per, no, por, no, por no perder una costumbre, tener una costumbre y que fuese casi un, algo, algo religioso, de publicar todos los días alguna cosita para la comunidad de KDE. KD. Y pues así empezó, y así, así lo hice, una entrada diaria, poco a poco, y lo hacía, los comentarios eran positivos y al final, pues, claro, empiezas a involucrarte, empiezas a conocer a fondo qué hay detrás, quién hay detrás, sobre todo quién hay detrás. Vas a una academia, una academia es en Bilbao, lo he dicho muchas veces, y ahí pues descubres que, que el señor que hay detrás de ocular no es una máquina, sino que es el señor Albert. Que el señor que está detrás de cada álgebra que utilizo pues es el señor Alex. Antonio, no sé lo que había detrás porque creo que hace más cosas variadas y no se le puede. Pero bueno, el señor OpenSUSE, el señor que si tengo un problema con la distribución, pues eh, me puedo dirigir a él, pues es Antonio. Es decir, hay personas detrás y entonces ya ese, ese vínculo que yo ya tenía me había hecho yo mismo, eh, yo solo con mi ordenador. Uy, parece que se nos va a avatar. <risa> <¡Baltasar! risa> Hemos perdido a Baltasar. Bartasar, lástima, pues precisamente ahora que le que, que estábamos dando su minuto de gloria, bueno, a ver si lo, a ver si lo podemos recuperar, ¿no? Eh, realmente, como he dicho antes, a mí KDE blog me parece uno de los blogs de referencia de KDE, por supuesto hay otros, como el de, de Víctor Hacking de Free World, que ya lo hemos tenido con nosotros otro día y es uno de los grandes también de referencia, eh, y, bueno, él trata más cosas aparte de KD, no y, y bueno, también hay otros tipos de blogs pero creo que, que en el ámbito hispano eh, el blog de Baltasar eh, hay que darle todo el reconocimiento y todo el merecimiento que se merece porque porque porque tiene, lo tiene mucho tirón y hace hace actualmente eh, una, cumple una labor muy importante supongo que vosotros lo veis así también, ¿no? Totalmente, sí es de sí. lo mejorcito que tenemos. Sí. Muy bien bueno, pues, eh, mientras esperamos que vuelva Baltasar, y si nos okay. quiere añadir algo más de esto, vamos a, bueno, ya por ir terminando, me gustaría que, que nos contarais, ya que estamos hablando del de proyecto KDE, de cómo ha evolucionado y tal, eh, en qué momento o cómo una persona que esté interesada en, en ayudar, en empezar a colaborar, no solo como desarrollador, sino como traductor o generando documentación... ¿Cómo, cómo, se podría, ¿Cómo se podría poner en contacto con nosotros? ¿Cómo podría empezar a, a ayudarnos a, a, a seguir con el proyecto KDE? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? No sé si Albert, Antonio. Sí, a ver, eh, todo momento es bueno. <ríe> eh, a ver, necesitas un poquito de, de, de tiempo, pero, pero depende de lo que quieras hacer. Eh, por ejemplo, digamos, te quieres poner a traducir, eh, te quieres poner a arreglar un, un book en particular, no hace falta que le dediques siete horas al día, ni, ni una hora al día. Si te coges y dices, mira, pues voy a estar el sábado por la tarde, tendré un par o tres de horas, yo creo que es, que es tiempo más que suficiente para hacer una, una, contribución, una contribución válida. Eh, sí que es cierto que tienes que tener un poquito de... Llámale cabatenoría, llámale llámale paciencia, ¿vale? Porque la primera vez la primera vez que haces algo quizá no te sale. Eh, quizá la primera vez que envíes un, un parche o una traducción te va a pasar algo que, que es un poco desanimador, que es que te van a encontrar errores, ¿vale? Esto, esto va a pasar, esto te van a decir, esto lo podías hacer mejor o, o no utilizamos esta traducción o utilizamos estas esta, otras formas verbales o, o lo que sea. Eh, tienes que tener en cuenta que, que, que la gente te diga que algo está mal no, no, es, una, no es un ataque contra ti, ¿vale? Esto a veces, esto a, veces a, las, a las personas nos pasa, ¿no? Eh, tú, haces, tú haces tu código con toda buena voluntad y alguien te dice, uh, eso está mal, Como, no te están diciendo que seas tonto, no te están diciendo, de hecho es, es, es, es para que mejores, ¿vale? El, o sea que quizás sí que a veces la, el, el feedback puede parecer negativo, ¿no? Pero, pero yo creo que eso, que con, con, con un par o tres de horas, con un poco de paciencia, un poco de paciencia también en el, en el tema de... Esto a mí me pasaba mucho al principio, ¿no? Sobre todo antes de, de las primeras tres o cuatro veces que colaboras. Es, haces, haces tu traducción o haces tu código y, se, y le envías un mail a alguien y estás ahí esperando como, no me ha contestado todavía. Hace cinco minutos que le he enviado un email y no me ha contestado diciendo que está bien, ¿no? Bueno, pues esto pasa, la gente, la gente tiene sus vidas, la gente vive en otras zonas horarias, ¿no? Es como si le envías un email a nuestro sysadmin, pues el sysadmin principal vive en Nueva Zelanda, ¿vale? Pues, pues te vas a tener que esperar a que el hombre se despierte, ¿vale? Porque, porque cuando tú le envíes un email va a estar durmiendo, ¿no? Eh, con lo cual, te hace falta un poco de paciencia en tema ese, pero, pero yo creo que, que con ganas es, es fácil comenzar. Y, y bueno, y si, y si tienes algún... Algún tropiezo, pues estamos accesibles. Nos puedes contactar por email, nos puedes contactar por Twitter, Twitter acá de España, al canal que tenemos en, Tele en Telegram. Eh, estamos aquí para, para la gente que quiera colaborar, colaborar siempre abiertos a echar de no, La verdad es que vamos a aprovechar también para recordarlo que tenemos ese, ese grupo público de Telegram, de Cañas y Bravas, eh, al que cualquier simpatizante o no simpatizante de KDE se puede, se puede incorporar y si él no es simpatizante pues intentaremos que se convierta en simpatizante de KDE Correcto Bueno <ríe> eh, Por ir terminando y dándole tiempo a Baltasar a que vuelva porque tengo una noticia para vosotros y es que Baltasar es el que controla que poder parar la emisión en directo así que si no vuelve tenemos que estar aquí Tenemos que, que, que estar vuelva. aquí hasta la noche Bueno Así que tendremos que ir sacando iremos temas, contando, temas. Iremos contando chistes malos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, precisamente eh, el último tema que, que me gustaría tocar, es y, y además enlaza con el tema de la, de la, de la rama hispánica, ¿no? de la rama hispana de, de la comunidad KDE, y es el tema de las fiestas. ¿no? comentar que se van a celebrar distintas fiestas a lo largo de, del mundo, y que, y que curiosamente, eh, en España hay siete. Tengo que decir que dentro del JALA eh, se está organizando la octava. Vamos a ver si, si podemos terminar de organizarla. Y, y bueno, eh, eh, en, en el resto del mundo hay diez. O sea que fijaos, ¿no? Si, si finalmente en España salen ocho, en el resto del mundo hay diez. Hola, pasar Bienvenido de nuevo. Disculpad, disculpad. Nada, nada. Ahora, ahora te dejamos que nos sigas contando sobre el KDE Blog, estamos comentando sobre el tema de la fiesta, el peso que tenemos dentro de, de la comunidad. Hola a todos, perdonad las, las molestias, nos ha caído todo el chiringuito este, así que debemos continuar, e incluso aunque creo que la culpa de que, caiga, que haya caído ha sido mía, el que hemos perdido al final ha sido el pobre Rubén que supongo que se nos, se nos añadirá cuando en cuanto pueda bien pues estamos creo hablando sobre las fiestas eh, las fiestas de lanzamiento de bueno aniversario de cada España cada de CADE España perdonad. de cada internacional y bueno eh, recordar que se hacen en muchas en muchos muchas ciudades de España creo que no sé si dónde se habrá quedado no se ha quedado el podcast anteriormente pues que en España tenemos el récord mundial de fiestas que se celebran. Eh, en el resto del mundo eh, serán unas 10. No sé si ha dicho Albert que eran más. Sí, diez, eh, dos. 17. 17. Ahora. Y nosotros en, en, nuestro, en nuestro país celebramos 7. 7 más menos una porque creo que la gente de Málaga también estaba interesada en hacer alguna cosita ahí. Yo particularmente hice la mía de Villarreal, que fue bastante provechosa, más de lo que en un principio pensaba. Y bueno, eh, son míticas las de Barcelona, que siempre las hacen y siempre tienen bastante éxito, aunque no suelen hacer fotos, uno de los errores más grandes que tienen. Y espero que el resto de, de fiestas eh, de, de aniversario pues hagan como mínimo una pequeña foto, porque si no queda muy desang desangelado una foto de grupo. Que por cierto, la mía de Villarreal no tiene. <risa> Con esas cosas que vas organizando y demás y detalles como ese que son creo bastante importantes para quedar constancia, pues no, no se hacen. Bien, pues eso, animaros que pondremos bajo el, el link para asistir a las, a las quedadas. Y una de las preguntas que se suele hacer siempre es eh, ¿cómo empiezo a colaborar y demás? Pues yo creo que la mejor forma de empezar a colaborar es en uno de estos eventos hablar con gente que está en el mundillo de KDE. Y seguramente hablando, ves dónde están los puntos flacos y, y las fortalezas de la persona que está, que está hablando contigo y le puedes recomendar empezar a hacer alguna alguna cosida. De hecho, eso me ocurre a mí en la fiesta de, de Villarreal y, y es posible que pues una persona más ya sepa por cómo colaborar y cómo ayudar porque hay muchas personas que realmente no saben colaborar. Y, y esta es una de las preguntas, por cierto, que me hacían eh, recordad que estamos en directo y por tanto vosotros nos hacéis, nos hacéis preguntas en el, en el vídeo en directo. Y habían dos preguntas que las haremos muy rápidamente porque nos pasamos de tiempo una barbaridad. Y la primera era, eh, ¿cómo puedo empezar a colaborar con, con la comunidad KD? Y bueno, ¿os ha Albert? Uh, creo que esto lo respondí mientras que estabas caído. Eh, estuvimos <risa> hablando un, un rato de, de, vale, de cómo colaborar. Espero, vale. que, espero que mi respuesta fuera suficientemente buena, si no, bueno, pues como he dicho, estamos en el Twitter, estamos en el Telegram, estamos en Facebook, nos contacta ahí de nuevo. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta que había por ahí era, si la puedo recuperar, que va a ser difícil, era si Kirigami era lo que fue, sería lo de eh, las guías de Material Design de, de Google, John... Y esto, hemos, hemos perdido a Lesh, que es el hombre que, te, que, que, que sabe la respuesta correcta, pero, pero yo me puedo inventar una respuesta si queréis. Eh, <risa> que salga el... Sí, y sí, no. Eh, Material design eh, de Google es, es. Que yo sepa solamente una especificación. Es decir, no hay. Eh, bueno, miento, sí que hay, hay código detrás, pero Material Design en, en, en, en su núcleo es una especificación, te dice los botones tienen que ser de este color, tienen que tener eh, este degradado, tienen que, cuando aprietes el botón, tiene que tener esta animación, eh, cuando, si te sale algo de la izquierda, tiene que ser hasta el tercio de la pantalla, y bla, bla, bla, bla, bla. bla. Vale, Material Design en su, en su núcleo puro y duro es, es una especificación de cómo tienen que verse las cosas. Está claro que luego Google te da un, un conjunto de componentes eh, para que no te tengas que tú todo desde cero, ¿vale? Porque, claro, eh, también sería como muy, muy tonto el no darte ese trabajo hecho. Eh, kirigami eh, sería un poco así, pero, pero según yo tengo entendido, es, es más centrado ya en el, en el conjunto de elementos que, que te dan la funcionalidad y no tanto en la especificación. Pero, pero bueno, podríamos decir que hay, que hay unos paralelismos interesantes entre, entre Kirigami y Material de Bueno, eh, yo también como habéis visto me he caído, me reincorporo un poquito tarde. Creo que solo me he perdido la explicación de las fiestas, corregidme si, si me equivoco. Bien, bueno, eh, cuando Baltasar se ha caído antes nos estaba terminando de explicar su experiencia con KDBlog. A mí me gustaría especialmente, Baltasar, que nos la termine de explicar, por favor. Muy rápidamente, porque al tiempo yo no se apremia, pues eh, no sé dónde me he quedado que KDBlog se... Mi experiencia con KDE mejoró mucho asistiendo a un evento, donde me di cuenta de que había una comunidad detrás, con lo cual me, me involucré muchísimo más con el proyecto. Y actualmente pues creo que es, es un blog de referencias sobre el mundo KDE. Eh, siempre lo digo, que es el blog más leído de KDE en español, también internacional, y, pero tampoco es que tenga demasiado mérito porque tampoco hay demasiados blogs sobre KDE. Lo cual, he eh, hecho... hecho Quisiera hacer un llamamiento a que hubiesen más bloggers de sobre, sobre KDE y, y tuviese una competencia digna, una competencia con la cual yo aprendiera y mejorara, porque al final pues, tengo un monopolio y me van a acusar de monopolista y eso no está, no está bien tampoco. Eh, eso. Pues, pues, eh, números, pues, no son demasiado grandes y, no sé, 1.400 visitas diarias, más o menos, y... Y pocos comentarios, no, no creo que será mi forma de escribir o, o que no, no lo sé por qué, pero es un blog que tiene muy poquitos comentarios y me gustaría que hubiese, más, hubiese mucho más, más eh, interacción con la comunidad. Eh, estoy feliz con una pérdida con mi blog. Eh, es un blog que dejó hace tiempo de ser exactamente mío, porque ya, ya intento no poner demasiadas cosas personales, que antes sí que las ponía y ahora ya, ya, no, ya no lo hago porque... Eh, me dijeron que ya no, ya no representaba no era mi blog sino que era el blog de la comunidad y entonces ya me veo con esa con esa responsabilidad y que voy a estar con mi blog durante muchísimos años porque es, creo que es mi forma la única forma que sé la única forma y ya no, ya no es la única forma que sé sino creo que es la forma más efectiva que tengo yo de, de colaborar con la comunidad y así será durante muchos años espero si no me tiran, o oh, me entra un día un, un, una pájara y me digo, ya, ya está, ya está, hasta aquí digo que creo que no llegará estaremos que Gracias. Bueno, eh, creo al pasar que es bastante humilde diciendo que tal, esto que comenta. Realmente yo sí creo que, que 1.400 visitas es una cifra bastante, bastante, bastante, bastante importante para lo que es un tema tan específico como pueda ser el proyecto KDE y además creo que, vamos, que es demasiado humilde porque yo creo que es una gran, gran, grandísima referencia eh, entre, entre la blogosfera e incluso linusera, ¿vale? Eh, bueno, mmm, llevamos casi hora y 20, quizás entre los cortes que hemos tenido, yo creo que lo vamos a dejar aquí, no sé si tenéis a, queréis comentar algo más o... Yo sí que quisiera decir una cosita, que estamos haciendo un especial de KDE por su 20 aniversario y casi ni, ni, ni le hemos felicitado. ¿eh? No digo que sí. cantemos porque eso no, no estaría bien y creo que sería horrible. Ya, bueno, ya bueno, llueve bastante hoy como, sí, como para que cantemos. ¿sí? Pero bueno, sí decir que felicidades a toda la comunidad KDE, a los desarrolladores que lo han hecho posible, a, a los usuarios de KDE que han sido fieles a pesar de los malos momentos que, se, que hemos pasado, porque hemos pasado unos malos momentos y que sean 20 años más y 20 y 40 y 60 años más con una comunidad que para mí es, sobre todo, la palabra sería acogedora y que hace las cosas con mucho amor. Me acuerdo de mucho de mis compañeros, que me atrevo a decirlo, llamarlos así, que no están con nosotros por diversas razones y siempre me acuerdo con mucho cariño de ellos cómo te acogen, cómo te valoran y cómo escuchan lo que tú tienes que decir aunque no estoy de acuerdo contigo y aunque eh, se opine diferente pero bueno, siempre con un respeto se puede hacer todo felicidades KDE y felicidades a la comunidad Felicidades KDE felicidades. Felicidades. Felicidades. Eso, eso a a... A conquis a conqui. Muy bien. Bien. Pues nada, eh, simplemente Daros las gracias al ver, eh, Antonio. Sé que, que, que, bueno, que no es fácil poder contar con vosotros habitualmente, que, que nos habéis ofrecido vuestro tiempo de una forma muy generosa. Muchísimas gracias. Esperamos contar otras veces con vosotros y que nos podáis contar vuestra experiencia y qué se está cociendo dentro de, de la cocina de KDE. Y, y bueno, nada más, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Eh, Baltasar. Por supuesto a ti, eh, que nos vemos en, desde que me he incorporado, eh, de estar, estar siempre aquí con, con, con nosotros y, y por supuesto muchísima ayuda que me dais, tanto tú como Aleix como José, que sois los, los más habituales. Y nada más, eh, agradecer a, a la gente que nos, nos lleva aguantando casi hora y media y, y efectivamente pues nada, eh, muchísimas gracias a todos, si os ha gustado darle, darle al me gusta, pulgarcito arriba vídeo, suscribiros al canal, estar adentro a él y, y efectivamente, felicidades al proyecto CAD enhorabuena por estos 20 años, que sean 20 años más. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego Rubén, gracias hasta a ti gracias. por ayudarnos. Hasta luego. Eh, hasta luego.